Mi plenitud. Bien. ¿Cómo está, Gringo? Qué ¿Cómo gusto estás? verlo. Todo lo mismo. Lidia Chávez está ya con nosotros. ¿Cómo estás? Qué gusto verte. Muy bien. Todo Acá, bien. Con novedades, como siempre, el ámbito cultural y folclórico siempre está en actividad en todo el país, no solamente en la Ciudad de La Paz. Y por qué no decirlo a nivel internacional. Con todos nuestros hermanos bolivianos en el exterior. ¿Cuál es el mes que tiene más, más festividades folclóricas, religiosas? Empieza desde enero ya. hasta noviembre, es ya. lo más fuerte. Hasta esa fachada. Pero el mes, antes, el mes así en entre el que dices. Julio, agosto y septiembre. ¿Jurio? Tres meses. En esos tres sí, meses esos se concentra, tres. digamos, sí. la mayoría de las fiestas. Fiestas. Pero sobre todo septiembre, yo tengo septiembre, esa impresión. En realidad empezaría con esto de la fiesta del gran poder en ya, realidad. ¿no? Y ya. Entonces, cada fin de semana es gran Tremendo. cantidad de festividades y no solamente aquí en La Paz, sino también en Oruro, con el. Carnaval de Oruro, uno de los carnavales más grandes de nuestro país, y en los diferentes departamentos. ¿Por qué no dijiste el más grande del país? Yo pensé que iba a decir uno de los más grandes del mundo. Eh, en cuanto a sus características, sí, uno de los más grandes del mundo por la diversidad cultural, además porque es obra maestra del patrimonio oral e intangible de la humanidad. Seguro así de simple. Sí. Yo entiendo que cada uno saca cara por su carnaval, ¿no? Sí. El Carnaval de su país, de su ciudad, pero digo, eh, digamos, sumando el carnaval de Río de Janeiro, que sí. es, sabemos, fantástico, etcétera, sí. El carnaval de Venecia, por ejemplo, ¿no? que es de, tiene mucha reputación, etcétera Y después, el carnaval de Oruro. Boliviano. Entre los tres está sí. el carnaval más importante del mundo, creo yo. Ahora me van a pegar seguramente en Tarija, <risas> en Santa Cruz, diciendo: No, el mejor carnaval es el de aquí. Pero digo, en cuanto a a escenificación, en cuanto a despliegue, en Exacto. cuanto a espectacularidad, fastuosidad, oruro es pues Y además es el único carnaval eh, religioso además, ¿no? Con fe y devoción a la mamita de la candelaria, la mamita candicha, como le dicen de cariño. Buenísimo. Le cuento, hoy vamos a hablar precisamente de este tema. Vamos. Este pasado 8 de septiembre se ha lanzado eh, ya la presentación del carnaval oficial 2023. ¿Y qué tal si nos vamos al spot? Por favor, vamos, lo vamos veremos. A esta manera. Cerca del cielo existe un lugar de costumbres entrañables, huellas imborrables, un lugar de sabores, texturas y aromas. Una explosión de vida y color. Más que una fiesta, somos una gran experiencia. Ve y descubre la magia. Despierta grandes emociones. Sumérgete en nuestras tradiciones Transforma tu fe en pasión Descubre nuestra devoción Ven, donde el tiempo se detiene Donde ritos, diversidad y amor están en armonía es un lugar especial para todo el mundo. Carnaval de Ororo, obra maestra del patrimonio oral e intangible de la humanidad. Una experiencia inolvidable. ¡Es el corazón! ¡No! De esa manera, señores, se realizó gringo el lanzamiento precisamente de los spot oficial este pasado 8 de septiembre y todo el cronograma de actividades que ya prácticamente a partir de esta fecha se va a dar inicio para el 2023. Son 52 conjuntos que van a participar eh, este año, este próximo año, el 2023, con 18 especialidades de danza y si tendríamos que hablar de esta fastuosa entrada alrededor de más de 4.000 a 5.000 visitantes eh, lo tiene cada año en su festividad ¿Cuántos? más de cuatro mil a cinco mil visitantes qué tiene cuatro mil a cinco mil visitantes eh, el carnaval de Oruro no. solo visitantes solo visitantes en cuanto a los espectadores bailarines que llegan de distintos países. mil no sí. está mal ese dato será más no es mucho más 40000 mil te 40, cuarenta mil perdón 40000 40, mil te creo 400000 mil me parece que sería un exceso sí pero sí, cuatro sí, mil sí, es muy poquito ha, un cero ahí. me ha faltado un cero sí en, real, en realidad es cierto, de, de verdad y bueno, son 18 especialidades dentro de las danzas que participan eh, la más bailada obviamente es la morenada entre ellos está la, los caporales, este majestuoso carnaval que hace que el boliviano se sienta orgulloso de ser boliviano todo comienza según la historia de lo que es el carnaval con la aparición de la imagen de la Virgen de Candelaria en 1739 aproximadamente antes de la colonia y desde de ahí que ya nuestros hermanos de la tierra de los Urus le rinden este homenaje a la mamita de la Candelaria. Y posterior a ello, cuando estaba presenta precisamente esta fe y devoción a la mamita de Canarera y poco a poco se van organizando cada uno de los conjuntos en una primera instancia con la danza de la Diablada que es la representación y la lucha entre el bien y el mal ¿no? y posteriormente aparece en la danza de los incas, la morenada, entre otras danzas ya en 1963 se organiza ya como Asociación de Conjuntos Folclóricos del Carnaval Orureño desde entonces empiezan a, a, a organizarse cada uno de los conjuntos, así se llaman conjuntos, aquí en La Paz se les dice fraternidades, ya con mesas directivas. Son eh, eh, sus mesas directivas, en todas las fraternidades se organizan con mesa directiva. Lo contrario, aquí en la Ciudad de La Paz, son junta de pasantes, ¿no? Son Mira. dos casas distintas. Cada año tiene cada conjunto mesa directiva y es que hacen la demostración de este espectáculo único que se vive cada año en el carnaval orureño. Y para hacer un breve resumen de las diferentes actividades eh, gringo, que es lo cómo va a suceder, serán desde el 11 al 26 de febrero. Son alrededor de varias, aproximadamente como nueve a ocho actividades las que van a ir realizando Todo comienza con el primer convite del carnaval ¿Qué eso es cuándo? El primer convite será la primera semana de noviembre. Después de Todos Santos, esa primera semana, de fin de semana, será el primer gran convite. Ahí, ahí empieza, participan todos. Ahí participan todos. No están con los trajes, pero sí con los trajes de Diana. Ya. Ahí están nuestros hermanos de los Cocanis, como los vemos en pantallas. Y una segunda actividad, la que se va a realizar, va a ser el 2 de febrero, que se realiza un mini calvario en honor a la Virgen de la Candelaria. La tercera actividad vendría a ser la exposición de trajes en la calle La Paz, una de las actividades grandes que también va a tener eh, esta fastosa y gran entrada. ¿Esto es en febrero, no? Esto es en febrero, ¿no? ¿Ya? No, esto es en noviembre. Ah, en noviembre. Sí, empieza en noviembre con el primer convite, el primer fin de semana ¿Y la, el, de noviembre. el tema de los uni, de eh, la, después El, de dos, los el 2, de febrero, el 2 sí. de febrero vendría a ser el de la Candelaria y después sí vendría a ser lo de lo que trajes de no tiene una fecha exacta eso es lo que me dijeron pero esta tercera actividad vendría a ser eh, la exposición de los trajes tipo en febrero. la calle de la en la calle la paz tipo en febrero, ¿no? sí Sí, Perfecto. yo creo que fines de... Eh, Primeras semanas de febrero. Perfecto. Es de y después, febrero. ¿qué otras actividades? Se viene más el festival de bandas que Ajá, se va a realizar uy, el sábado lindo. 11 de febrero. Eso es espectacular, el 11 de febrero. El 11 de febrero, eh, so, esta vendría a ser la versión número 21, la que se vendría a realizar. Eh, todo comenzó el 2002 con una presentación. Este espectáculo, gringo, es tremendo, realmente es único tremendo. para el que no ha vivido, no ha participado de lo que se está perdiendo. Los turistas realmente se deleitan con nuestro arte musical. Más de 5.000 músicos en lo que es la Avenida Cívica, la participación cada año de destacados grupos folclóricos, quienes hacen el acompañamiento en cada uno de los temas que interpretan estos músicos. Alrededor de 80 músicos participaron este año, este Carnaval 2022, y al año imaginamos que van a ser más. Qué impresionante, cinco mil músicos, sí, ¿no? Que sí. tocan además al unísono, ¿no? o sea, Todos tocan a la vez. Morenadas, ¿no? diablades caporales, el himno nacional, el himno a Oruro, Realmente hace que uno te, te hace vibrar, se emociona, ¿no? La piel de gallina, definitivamente. Exactamente. ¿no? Y te hace vibrar el pecho cuando estás ahí en el lugar. Es tan fuerte, es tan esa emoción, impactante el sonido que realmente te, te mueve, pues todo, ¿no? Es tremendo, qué, qué lindo. Esto cuándo dijiste que es, ¿11? es el 11, 11 el 11 de febrero, de febrero ¿Que se es va una realizar? semana? Una, una semana antes de la entrada, ¿verdad? Un día antes del último convite. Ah, un día antes del último, último convite. convite. Ahí sí exactamente y bueno, luego de este gran majestuoso evento del eh, festival de bandas, porque no solamente participan los músicos, también los niños, ¿Cierto? invitados, incluso llegan gente de hermanos eh, de otros países que quieren ser parte de una banda de música, se sentir esa experiencia de tocar un instrumento y de esta es ¿no? la taimanta ¿no? Creo ver. que si no me falla la vista. No, es otra agrupación. Creo que es el grupo andino. Ah, andino. Yeah, yeah. Cada año, como le decía, eh, andino. Si me confirma, es el grupo andino. Ajá. Obviamente dirigido por el director de música, que también es eh, seleccionado de cada una de las bandas, muy bien organizados, la Asociación bueno. de Bandas de Oruro. Espectáculo único que caracteriza que caracteriza este carnaval orureño cada qué año, bien, ¿no? qué belleza. Luego de este festival se vendrá el último convite, el último convite que vendría a ser el 12 de febrero y bueno, para luego después ya irnos a lo que será el 16 de febrero con el Anata Andino. Anata Andino. Sí, ¿Qué? otro espectáculo único, mi querido gringo que se va a vivir también dentro del carnaval. Este ya sería el último convite con estas imágenes. Y ya luego se viene, ahí está, el Anata Andino, donde vamos a poder ver el espectáculo de las diferentes comunidades y provincias, no solamente del departamento de Oruro, sino también de diferentes departamentos como La Paz, Potosí, que vienen a mostrar su cultura, nuestros hermanos eh, de diferentes pueblos. Y además festejando este tiempo de, en febrero, tiempo de florecimiento, de la buena producción que ha dado la Madre Tierra en cuanto a la producción de papa, los diferentes productos eh, que nos da la Madre Tierra, así que la demostración de este espectáculo también es único esto normalmente cada jueves eh, días antes de la gran majestuosa entrada en la fecha central se la vive. Buenísimo. Y esta fecha será el 16 de febrero. Esto es la Anata, ¿no? El Anatandino. El, el Anata, ¿no? El Anatandino, ¿no? Ya. Ahí están nuestros hermanos de las diferentes comunidades, son varios los conjuntos, más de 50 si no me equivoco, los que participan en el Anatandino y que también es un espectáculo donde todo el pueblo boliviano se une eh, se postra en las diferentes calles para ver y, y la participación, lo que más me encanta de Lana Andina es que nuestros hermanos vienen con sus productos qué de bien. diferentes lugares y te regalan, te hacen parte de qué esta bien. entrada, eso qué es qué lo belleza. más emocionante, ¿no? Buenísimo. Para luego ya llegar, eh, ya el viernes 17, sigue habiendo actividades, le cuento, el viernes 17 se realiza la chaya del convite del tío y de la chaya, le cuento. Mira. ¿Cuál es el objetivo el día viernes? El objetivo todos los mercados, todas las minas, todos los centros comerciales, esa es la challa respectiva. ¿no? Buenísimo. Se viste realmente con mucha actividad Oruro en esas fechas y ya para luego el día sábado estar ya con la gran gran entrada o sábado de peregrinación, la fecha central del carnaval de Oruro que vendría a ser el sábado 18 de febrero el 2023, este gran espectáculo se va a volver a vivir el próximo año, ya todos los conjuntos están desempolvando las matracas, las ruecas y todos los accesorios para bailar este próximo año, luego del sábado que es la fecha central, el día domingo se viene el corso del carnaval y para luego el día el lunes, el Día del Diablo, el Día del Moreno. ¿Qué le parece? Interesante. <risa> Ese es el lunes de carnaval. El lunes digamos. de carnaval, allá en Oruro, ¿no? Ah, Estamos hablando de todo el cronograma de Oruro. De Oruro. El día martes de, es, es el tradicional chaya de las casas y el domingo 26, con eso ya culminaría una semana después con el corso infantil y ahí terminan las diferentes actividades del carnaval orureño, orureño del pueblo orureño, que van a estar ya listos para recibir a propios y extraños para este majestuoso carnaval, lo he dicho, obra maestra del patrimonio oral e intangible de la humanidad declarada por la UNESCO el 2001. Bueno, ahí está, ya está anotado entonces en la agenda, 18, sábado 18 sí. de febrero del año 23, el día de carnaval en Oruro. Te hago una pregunta, Lidia, tú que has estado, me imagino, muchísimas veces allá. Si tú fuiste, por ejemplo, en el anterior carnaval y vuelves en el de este año que, que viene, ¿Vas a ver lo mismo? No, siempre hay cosas distintas. Desde las bandas, que son nuevo, nuevos repertorios, nuevas coreografías, nuevos uniformes, la iniciativa de cada uno de los conjuntos también en cuanto al espectáculo, tanto de la diablada, que son las más esperadas por la noche, las morenadas, las ropas de novedad, los trajes que estrenan. Todo eso es todo nuevo. Todo es nuevo. Entonces, Se de un año es cada año es distinto, ¿no? Cada año es distinto. Y bueno, eh, son 52 fraternidades oficialmente. Pero en realidad ingresan hasta las 6 de la mañana, sí, sigue habiendo. Siguen entrando, siguen Correcto. entrando. Me dicen esto, ocurre de algunos bloques especiales que llegan del interior del país y que hacen su presentación. No están en el listado oficial, pero quieren ser parte del carnaval. Es por eso que llega a durar el carnaval hasta las 6 de la mañana del próximo día, ¿no? Claro, Porque empieza a las 6 de la mañana el sábado y termina a las 6 de la mañana. El día domingo. 24 horas después. Impresionante. Dime, Lidia, el el, el, la danza más cara, digamos, para el disfraz y todo aquello. ¿Cuál será la más cara, la que demanda más inversión o, o gasto, como tú Vendrían ver? a ser dos para mí dentro del carnaval: la ¿Ya? morenada como la diablada. Morenada. Y la diablada. Pero la morenada, digamos, el traje del moreno. El traje del moreno eh, y, y en, el, en la diablada, eh, obviamente de los diablos, ¿no? Porque el, la, la, careta, máscara, la, careta, la, la, la careta. La careta. Sí. La careta. Ahí, en, por ejemplo. ¿eh? Los bordados. ¿no? del poncho que llevan hacia atrás eh, todo el atuendo del ángel las luces, todo ese espectáculo que usted ve, tiene un costo realmente alto ¿no? y bueno, los devotos a la mamita de la candelaria no se miden en cuanto a economía, no pues, están allá obviamente. para brindarle su pleite y sí, como usted ve, de rodillas ingresan al altar con después lágrimas, después de haber bailado además, ¿sí? ¿no? después de haber peregrinado y algo que destacar, acá los fraternos no solo hacen la peregrinación, sino también las bandas de música, por qué le digo una banda de música incluso entra hasta tres veces el recorrido. Imagínense qué capísimos mis respetos qué, qué para cada uno de los músicos que hacen también el deleite del público. Buenísimo. Bueno. Me, me estoy imaginando, Lidia, y tú me vas a sacar del error, es la última pregunta que te ¿Sí? hago. Eh, la danza más barata debe ser los tobas, ¿no? O los incas, ¿no? No. no los, los incas debe ser, ¿no? Porque entran casi así medio calantes, ¿no? <risa> no, ahora como, se como... puso de moda eso, pero no es tan así. <risa> no, no es así. <risa> no, yo creo que cada, cada danza tiene un valor económico. Ya. Porque es un nuevo traje que te estrenas, ¿no? De acuerdo. Pero y tiene ejemplo, un monte económico Pero, por ejemplo, entre un, alto, un moreno ¿no? y un inca, está claro que el inca el es más barato. Mo... Claro, más disfraz, el traje. Eh, el traje por ahí el Inca es más carero, Dios. no pero digo el traje del Inca, de repente el Inca quiere poner hilos de oro, imagínense, ahí cambia las cosas, ah, ¿no? Ah, tiene es razón. depende de uno cómo va a lucir su traje tiene también, razón, ¿no? Es verdad. Esta labor que le debemos dar a nuestros hermanos artesanos es muy importante porque esta obra en bastidor de nuestros hermanos autodidácticas autodidactas se lo presenta, se lo luce en el majestuoso carnaval y es Ahora, importante. estos trajes hacer. yo me imagino deben tomar meses para ser sí, elaborados, confeccionados. Sí. ¿no? Ya desde esto, este tiempo ya los nuestros hermanos ya artesanos ya están trabajando. No solo cubre Oruro, le cuento, La Paz también claro. está trabajando. La porque paz además y no te piden esos. pues una máscara, No. te piden cuántas en una diablada, por ejemplo. En una... Por lo menos 400 a 500 componentes, imagínate. solo diablada. En las morenadas suelen ser más de mil componentes. ¿no? Entonces, imagínate. ahí nomás usted ve los bloques especiales, cada uno con distintos diseños. Así que mis respetos a nuestros hermanos artesanos Correct. que están desplazados en distintos puntos, principalmente en La Paz, como en el departamento Buenísimo. de Oruro. Punto final, hablamos de lo que es el majestuoso carnaval de Oruro, a prepararse para estas fechas especiales, a sacar vacaciones, los que van a ir a ver este maravilloso carnaval, Va a estar normalmente te ofrecen tres días el paquete en las empresas de turismo. Que es viernes, la sábado, y, no, o sábado, domingo y lunes debe ser, ¿no? Viernes, sábado y domingo. Viernes. No, diferentes actividades, hay velada en la noche el Cierto, viernes, velada, así que sí, sí, sí. hay diferentes actividades, también viene a hablar de otra fecha muy importante, ver, hoy se vive eh, la reivindicación de los hermanos afro bolivianos y para mí como boliviana realmente es muy importante decirlo quien no ha visitado y quien no tiene un hermano como amigo afro boliviano que ha tenido una lucha de muchos años para ser visibles dentro de la constitución política del estado, mañana nuestros hermanos afro bolivianos en cuanto a esta reivindicación reivindicación del Día de los Afros Bolivianos, tienen una actividad muy importante, el encuentro de Sayas en su segunda versión que se va a vivir en los Yungas Paseños, exactamente en Coripata. Así que realmente una historia, una lucha muy importante, vamos a destacar a grandes hermanos afrobolivianos bolivianos como Marfa Hino Fuentes, que ha sido Querida una, Marfa, impulsa, sí, ya una no está impulsadora. Fue sí. una, una figuraza, ¿no? Una figura muy importante. Sí. Exacto. La recordamos con mucho cariño. Exacto, y así muchos hermanos afro-bolivianos que hacen que este pueblo hoy por sea visible. Ahora vemos a grandes po profesionales, por eso le vamos a recordar a Ramiro Castillo. ¿Cómo no? Otro de los no? grandes en cuanto al deporte. También vamos a destacar eh, una gran fotógrafa profesional que ha recorrido también parte del mundo, Carmen Angola. Sharon es una hermana también eh, que es eh, igual... Eh, Gracias. Hacer, tiene trabajos muy importantes, comunicadores que vemos desplazadas en diferentes medios, principalmente en Santa Cruz. Así que es importante destacar esta lucha que han hecho estos hermanos, nuestros hermanos afro bolivianos que han llegado a nuestro país en una primera instancia a Potosí y luego se han ido desplazando a lo largo de, de diferentes territorios eh, bueno, departamentos en nuestro país. Felicidades a todos nuestros hermanos afro bolivianos que hoy están recordando una fecha muy importante de reivindicación. Ahora yo te voy a pedir que me permitas un pequeño paréntesis. Claro. Eh, vamos a ir con nuestra compañera Andrea Tabuada, que a propósito de esta fecha, esta mención que ha hecho eh, nuestra compañera Lidia, pues eh, va justamente a llevarnos por ese camino. A ver, ¿qué nos cuentas, Andrea? ¿Con quién te encuentras? ¿Con quién estás allá? Entiendo que es una gratísima presencia a propósito de este día tan especial. Eh, ¿Cómo estás, Andreita? Bienvenida, buen día. Gringo, buen día, sí, desde la Plaza San Francisco, a hablar de la cultura afroboliviana. El día de hoy, sin duda, es un día muy importante para el pueblo afroboliviano. Y nos encontramos con Gisela Vázquez, miembro de la Asociación de Mujeres Afrobolivianas y Marronas. Estamos con ella, Gisela, ¿cómo estás? Muy buen día. Muchísimas gracias por estar con nosotros y hablar de la cultura afroboliviana, que es tan importante. Y este último tiempo, sobre todo, ha causado pues, protagonismo, sobre todo en la constitución política del Estado, que también por primera vez han ingresado ya como pueblo afroboliviano. Así es, bueno, bueno. Buenos días eh, a toda la gente que está siguiendo a Via Yala en esta mañana. Es un verdadero placer ver cómo los cambios se notan desde este espacio, desde lo que estamos haciendo ahorita, porque somos absolutamente visibles. Aparte de estar en la Constitución, también se están materializando en las acciones del día a día. Estamos levantando las voces todos los días, reivindicando nuestros derechos. Hoy es un día, hace rato me preguntaban... Eh, si fuera una nube, como, como, ¿qué tipo de nube me identificaría? Y sí, gracias a todos los avances que hemos tenido como Estado, como, como país, como nuestra amada Bolivia, como sociedad misma, yo me reconozco como una nube, les decía, más negra que nunca, más revolucionaria que nunca, destellando ahí los relámpagos y demás, porque estamos para seguir construyendo una sociedad mucho más inclusiva, una sociedad mucho más justa, una sociedad en la cual podamos seguir adelante todas y todos, sin que nadie se quede atrás. Hoy es 23 de septiembre, el Día Nacional del Pueblo, y la cultura afroboliviana que no solo, no solamente eh, somos la, el, la cultura nuestra esencia se nutre en nuestro pueblo en nuestra esencia y bueno, como los otros pueblos dicen, ¿no? nuestro ajayu se nutre también en la presencia de nuestros eh, de nuestros antepasados, de nuestros tambores, de nuestros instrumentos, etcétera. Que en todos los días, además, eh, reivindicamos desde nuestras comunidades, desde los que ya hemos migrado y ya estamos en las ciudades y demás, eh, haciendo, siempre haciendo desde el activismo, deconstruyendo para construir, como es el lema de las cimarronas. Bien, hablamos también del diseño de la cultura y el pueblo afroboliviano. Cuéntanos un poco más de qué se. El diseño tiene eh, como como es un paraguas que eh, engloba tres parámetros, que es reconocimiento, justicia y desarrollo. ¿De qué se trata? Que nos reconozcan. Bolivia ha avanzado, ha avanzado bastante en el tema del reconocimiento. Estamos dentro de la ley, eh, bueno, de la Constitución Política del Estado, la ley eh, 200 que nos reconoce como, como, bueno, que reconoce este día como el Día del Pueblo afro -Boliviano, otro tipo de normativas, las políticas públicas están siendo mucho más inclusivas, con un paraguas interseccional interesante, importante, desde el ámbito educativo, etcétera. Es decir, Bolivia en ese sentido ha avanzado. De repente nos faltan pasos que dar, pero hemos avanzado, hemos dado pasos importantes. Después, bueno, el tema de la justicia, ¿no? El acceso a la justicia de los pueblos es un tema bastante complicado, es una es un tema difícil... Y desde las cimarronas afrobolivianas, junto con las organizaciones internacionales y el resto de las organizaciones del pueblo afroboliviano, también tratamos de eh, que se dé un poco de mayor profundidad el tema de las afroreparaciones, porque se entiende que la deuda histórica con los pueblos afrodescendientes continúa vigente y las afroreparaciones no se trata de que, ok, vamos a darles plata o cuestiones así, no, sino que se trata de generar mayores y mejores condiciones de mejora, eh, de, por ejemplo, el acceso a la vivienda, el acceso a la salud a la salud, perdón, a la educación, el tema del transporte y otras, y otras cuestiones. Y el desarrollo, pues, precisamente va ligado a esta anterior, ¿no? Y, bueno, el decenio ya prácticamente estamos finalizando. El Estado ha elaborado el plan nacional del decenio de los pueblos afrodescendientes en base a la cual se desarrollan diversas acciones sobre la cual, pues, eh, día con día, ¿no? También el Estado va asumiendo este caminar junto con los pueblos. Y, bueno, el decenio... Tal vez eh, concluya pronto, pero lo que queremos es eh, institucionalizar un decenio más. Por lo menos es lo que quisiéramos porque hemos visto que estos 10 años no han sido suficientes y que también bueno hemos tenido que desaprender, aprender y poner en la marcha y bueno el tiempo se fue. Uh -huh. Tenemos actividades también importantes que se van a estar desarrollando, eh, ya no solamente hoy, sino también mañana tenemos entendido, cuéntanos un poco por favor. Sí, sí, por parte del Consejo Nacional del Pueblo Afro -Boliviano, que es el ente matriz del pueblo afro boliviano, están desarrollando, por ejemplo, mañana el, fe el segundo festival eh, nacional del pueblo eh, de, la, de la música y danza del pueblo afro boliviano. Esto se va a realizar en Coripata, por ejemplo, el día de mañana estarán eh, todas las comunidades afrobolivianas reunidas en Coripata viendo el tema de no solamente la saya, porque es algo que hay que, que, hay que también en estos días eh, darle a conocer a la gente. El pueblo afroboliviano no es solamente saya y no es solamente fútbol. Tenemos nuestros saberes y conocimientos ancestrales. Por ejemplo, tenemos nuestra lengua del pueblo afroboliviano, que gracias a, obviamente a las políticas de educación y demás que se ha institucionalizado desde el Estado, es, Estás en el proceso de eh, reconstrucción y revitalización de esta lengua. Y bueno, como se ha trabajado de una manera estructural, es decir, se ha trabajado, por ejemplo, desde el principio de autorreconocimiento del pueblo, es decir, que la gente primero se autorreconozca. Yo que soy afro-boliviana, afro-boliviano, porque antes en la misma en el mismo censo y demás éramos los otros, ¿no? Los otros, parte de quién sabe qué. Y bueno, ahora tenemos nuestro, nuestro, nuestro propio pueblo y demás. Y bueno, el autorreconocimiento ha hecho eso, ha hecho que... Eh, pueda yo auto reconocerme como afroboliviana, pero como afroboliviana que soy, ¿No? Te soy parte de un pueblo que tiene territorio, tiene lengua, tiene población, tiene cultura, tiene comida, de un montón de cuestiones y que es importante también mostrárselo a la gente. Seguramente mañana en el festival también estarán este, reivindicando todas estas cuestiones y hablando, obviamente, de todo lo que es y todo lo que nutre el pueblo y la cultura afroboliviana. Algo que llama mucho la atención, el idioma afroboliviano. Esto ya se está manejando con una institución, ¿verdad? Si nos puedes hablar un poquito más de aquello, en qué está, en qué proceso, eh, qué es lo que falta todavía. Claro que sí. Eh, la lengua afroboliviana está en un proceso de tanto de reconstrucción como de reconocimiento. Ya se han certificado los primeros hablantes oficiales de la lengua afroboliviana. Me complace comunicarle a toda nuestra población que está siguiendo en este momento la transmisión. Soy una de las primeras hablantes certificadas por el Instituto Plurinacional de Estudio de Lenguas y Culturas de toda nuestra Bolivia. Y bueno, tenemos el certificado vigente, estamos trabajando, obviamente es un proceso, ¿no? Y para llegar aquí hemos tenido que pasar por un proceso de bastante tiempo y ahí es donde hay que reivindicar a absolutamente todas y todos quienes también han hecho esta lucha, porque bueno, yo soy de la generación un poco más reciente, pero no han habido otros que la han luchado cuando la pelea era realmente difícil, era muy complicada y era difícil institucionalizar en la, en la mente misma de, la, de las personas que nosotros tenemos una, una lengua y bueno, pues... Eh, Nustul habla y nosotros, eh, la hay recio, recio mismo. Exacto, y teniéndote acá, obviamente, el privilegio de tenerte, ¿qué mensaje nos puedes dar en el idioma, por favor, en la lengua, obviamente, afro-boliviana, a todos los bolivianos con esta reivindicación que se tiene con el pueblo y la cultura afro Un mamá de Apercoya, el de el Lumanto, del pueblo afro-boliviano, y dice, ay, Nustulujaina, hay que luchar ya <risa> la familia. ¡Ay, limpio los lo hermanos, los guamillas! ¡Ay, que no lo abraza! ¡Ella que no nos esté raciando. Mm. Bueno, <risa> les digo un abrazo a todos los hermanos, las hermanas y los hermanos afro afrodescendientes. Celebremos nuestro día y al resto de la población no nos discriminen y no hay que dejar de lado el tema del racismo y la discriminación. que nos pasa todos los días? Que todos los días la estamos luchando, todos los días la estamos peleando. Por lo menos para mí, el poder lucir el cabello afro y demás en su esplendor y demás es una conquista. Y una conquista que hay que llevarla todos los días y estar ahí cuidándose el pelo y demás, que no te lo toquen, que no te lo. que no ve. <ríe> que al final son procesos, son procesos y bueno, nosotros hemos tenido que aprender también y ahora enseñarle a la, a la población y a seguirle dando y a seguir andando. Yo abrazo mucho a la gente que nos acompaña todos los días, a la gente que eh, se identifica con nosotros como pueblo, a la gente que escucha la saya o alguna otra de las, de las danzas y demás del pueblo y dice, wow, están los hermanos afros, ya no somos los negritos como antes, ¿no? ahora ya no Ahí están los afros. Y es así, hay que deconstruir desde la cabeza el lenguaje, nuestro, nuestro actuar, nuestro caminar, y así avanzamos todos. Ahí está, con esta eh, buena entrevista muy importante gringo, acá eh, decíamos, cuando ella llegaba decíamos, has debido robar muchas miradas, porque esplendorosa obviamente, Gisela llegó acá con nosotros para darnos esta entrevista y hablar sobre la reivindicación sobre todo que se tiene del pueblo y la cultura afroboliviana, gringo. Muchísimas gracias, realmente hemos quedado admirados con la, con la con la explicación que ha hecho Gisela. Muchísimas gracias a ella, felicidades a través de tuyo, y yo, Andrea, por favor, hazle llegar nuestro cariño, nuestro afecto. Nos va a encantar, obviamente, algún día poder eh, conversar acá, ¿no es cierto?, invitarla al estudio para que podamos charlar un poco sobre estos temas, porque si bien hoy es el día en el que seguramente muchos van a hablar del tema y quizás una vez al año, nosotros nos, nos parece que es un tema que es recurrente, permanente, los 365 días del año, finalmente es una de las 36 nacionalidades que, con las que cohabitamos aquí en nuestro territorio Mandarle un cariño grande a ella Nos impresionó el tema de la lengua de, no, del, del idioma de, que, que utilizan ellos es, Realmente no, no sabíamos que era de esa, de esa forma Nos hemos quedado muy impresionados Así que nada, agradecerte muy, muy linda la entrevista Y un abrazo grande a ella Y por supuesto a través de ella A todas las personas afro acá Que yo sé que tienes ahí una cerca Justamente frente tuyo ¿No es cierto? El gran rolito ¿Sí o no? Sin duda, sin duda, por ello mismo yo no podía dejar pasar de lado esta entrevista, es más, Rolito fue el que me insistió, me dijo, tenemos que hacer algo sí o sí, eh, con el tema de el, obviamente el pueblo y la cultura afro boliviana. Buenísimo, a Rolito también por supuesto nuestro abrazo, nuestro cariño y la felicitación por este día en el que todos los afros de Bolivia están eh, celebrando, sí, un abrazo un cariño y un saludo muy especial a Gisela, sí, eh, que siga adelante con esta lucha, me encantó esa frase que dijo ella, eh, los afros no solamente somos saya y fútbol. Qué definición, qué definición. Realmente una crack, eh, Gisela. Sí, mandale un beso de nuestra parte vamos a liberar a nuestra compañera Andrea Tawada y vamos a volver con Lidia claro. quedamos todos así medio choqueados todos sorprendidos por sí. la capacidad que tiene esta hermana afro boliviana y como ella y hay varios, le cuento que están en diferentes puntos del país son comunicadoras, son médicos, son eh, fotógrafos, son grandes profesionales no, que hoy no, por hoy nos hacen sentir orgullosos de ser bolivianos decía una de las comunicadoras allá, no nos sintamos diferentes Lo que, nuestro color hace que nosotros resaltemos el lugar, así que no se Estamos orgullosos, decía ella. Así que felicidades a cada uno de nuestros hermanos. Mañana, reitero, el Festival de Saya en Coripata. Con esto le vamos a poner punto final. Quiero decir una invitación. Pero ¿Me permite, por favor, con gringo? Todo gusto, pero no le cuento más. que la agrupación Pasiones de Oruro hoy tiene una presentación muy importante en Peña Huipala, en la ciudad del Alto. Y mañana, sábado, en Peña Jamuy. Disfrutar de nuestra música boliviana junto a la agrupación Pasiones. Nos vamos con esta invitación. Era una noche de verano. Amigos de la Paz y el Alto, soy Javier Valdés, primera voz del grupo Pasiones. Anunciarles que estaremos con nuestra música en el Alto, viernes 23, Peña Huipala. En La Paz, sábado 24, Peña Jamun. Los esperamos para disfrutar de nuestra música. ¡Chao, chao! Bien. Ahí está entonces la invitación. Muchísimas gracias Todos la para invitación allá. para cantar y bailar y disfrutar este mes de la primavera. Muchísimas, ha sido un gusto, gringo. Lo mismo, Lidia. Nos vemos el próximo viernes. El próximo viernes. Te estaremos esperando gracias. atentos para ver qué novedades nos traes. ¿sí? Muchísimas gracias. Que tengas, que tengas lindas fiestas este fin de semana. Gracias, muy amable. Bueno, eh, vamos a continuación.